La tecnología aporta muchos beneficios para las organizaciones del tercer sector, sobre todo porque nos permite crear nuevas oportunidades, ya sea en términos de captación de fondos, de recaudación de, de fondos, justamente para los proyectos y para ser más sostenibles, pero también nos da nuevas oportunidades de comunicación. Nos está aportando una forma más, más rápida y más eficiente de, de trabajar y de usar los recursos que tenemos, que muchas veces son limitados. ¿no? Sin duda eh, creo que la participación en este programa eh, nos ha ayudado a, a desterrar barreras que teníamos un poco a la hora de, de decidirnos a implantar eh, soluciones tecnológicas y soluciones digitales y, y bueno pues al final el poder identificar de una forma práctica y, y concreta pues el tipo de soluciones que se adaptan más a nuestras necesidades pues nos ha ayudado en ese sentido. digitalización surge de la necesidad que observamos eh, a lo largo de nuestra historia y más recientemente de que las entidades del tercer sector no tienen a profesionales capacitados para implementar una estrategia de digitalización en, en su día a día. Y vemos también, a raíz de unos seminarios que hacemos eh, para entidades sociales durante el 2021, sobre temas básicos de digitalización como pueden ser las llamadas o el uso de formularios que que hay una necesidad real porque tuvieron un éxito que, que realmente nos sorprendió. El programa de digitalización viene a cubrir una necesidad de consultoría, asesoría y apoyo de las entidades cuando se asoman al, al mundo de, de la digitalización y a lo que supone la revolución digital actual y quieren eh, adoptar parte de esa tecnología y ese impulso para sí misma. Entonces, desde el programa lo que hacemos es acompañar a las entidades como entidades que son de nuestro propio sector y aportarlas todo el conocimiento que desde la Fundación venimos atesorando en este trabajo de transformación digital e implantación de tecnología. El programa empieza justamente seleccionando a las entidades que quieren participar a partir de un cuestionario de autodiagnóstico de madurez digital. Ese cuestionario que se realiza de forma online se complementa después con entrevistas donde se matizan las respuestas y se ve realmente si las necesidades que han aparecido en el formulario son tal cual se han registrado. En una segunda fase, básicamente lo que intentamos es eh, generar un modelo de planificación ad hoc para esa entidad. De hecho, trabajamos con la entidad para que lo desarrolle, lo desarrolle ella con nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. En paralelo se empieza con la capacitación de profesionales. Una de las necesidades fundamentales para la transformación digital es el que los profesionales y las personas voluntarias tengan competencias digitales y una buena parte del programa tiene que ver con eso, con la capacitación de, de los profesionales y las personas voluntarias realizando webinars y formaciones en diferentes temas que tienen que ver tanto con herramientas técnicas como con metodologías para hacer viable el proceso de, de transformación digital. Finalmente, les acompañamos en una fase de cierre que, que viene a implementar su plan de transformación digital y las primeras acciones del mismo. Eh, ahí les ofrecemos asesoramiento, auditoría de sus propios sistemas y, y un poco darles el apoyo necesario para que ese plan vea la luz. También tenemos que ser conscientes de todo el conocimiento acumulado y de las lecciones aprendidas que tenemos. Esas lecciones aprendidas y ese conocimiento más ligado a lo digital o no, eh, tiene que poderse compartir.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 Pues la verdad es que nos está permitiendo actuar en un entorno cada vez más digital, eh, en aplicar metodologías de teletrabajo y de te trabajo a distancia también en la intervención terapéutica que eso permite pues un poco, eh, sobre todo en formas combinadas, pues ser más eficientes y llegar a, a mayor población. También eh, mejorar el impacto de nuestra información y comunicación a través de los medios y bueno, creemos que a medio plazo, pues la incorporación también de inteligencia artificial eh, que pasa por eh, metodologías eh, de, de, de digitalización en lo que es la intervención terapéutica ayudará a mejorar el impacto. La tecnología digital a nuestra entidad nos aporta muchos beneficios, pero si destacamos alguno, yo diría que el tiempo que nos quita de trabajo administrativo,